Muy querido por muchos, eh, para otros no tanto, eh, una expectativa y en incógnita eh, sobre muchos de los servicios nuevos que tienen y pues la última vez que hablamos precisamente con la gente de Uber estábamos en un panorama bastante diferente por eso hoy vamos a hablar con alguien de la compañía que nos va a contar un poco sobre cómo van las cosas, eh, en qué están y demás. La idea es aclarar el panorama, entender qué ventajas trae para la comunidad y que efectivamente vamos eh, a ayudar a los emprendedores, a estas personas que efectivamente en el día a día se lo juegan. Camila, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Felipe, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Le estaba contando a la audiencia que la última vez que hablamos con la gente de Uber estábamos en un panorama muy diferente, ¿sí? Eh, digamos que fue en un evento que ustedes hicieron precisamente para medios en el 2019. Ahí en ese evento nos dijeron todo bien y al día siguiente salió el tema de la demanda. Ustedes se iban ahí desde el pa del país. ¿Qué cambió de ese momento a hoy? Pues mucho ha cambiado y creo que además de todo tenemos una pandemia de por medio. 2020 claro. no fue un año fácil para nadie 2021 ahí vamos pero sigue sin ser tan fácil entonces eh, desde Uber estamos tratando de, de ponerle la, la mejor actitud en ser positivos y en enfocarnos en, en innovar y en tener nuevas soluciones para, para todos nuestros usuarios y, y los arrendadores Buenísimo, bueno, ¿y se, ¿ustedes se alcanzaron a ir del país o no? Alcanzamos, así es Okay. Eh, esa, esa salida fue, fue muy dura, creo que eh, lo más importante fue ese acompañamiento que, que nos dieron los usuarios, esa cantidad de gente que nos apoyó para que regresáramos, que, que ayudó a que, a que pues, las cosas tuvieran un, un mejor ambiente. Eh, y, y la verdad que estamos enfocados en el futuro, creo que fue un momento duro, pero estamos en, con todas las ganas de, de, de salir adelante y de sacar cosas nuevas como, como es esto de, de Uber Flash. Me encanta, me encanta. Pero cuéntanos un poco, ¿qué, qué, ¿qué cambió del Uber de antes al Uber de hoy? Porque creo que está renovado, es una compañía muy diferente, ¿no? Me alegra muchísimo que digas eso. Pues, pues mira, eh, a pesar de todas las dificultades, 2020 fue el año en que más innovaciones lanzamos. Y estos son nuevos productos, estos son nuevas herramientas de seguridad, son eh, alternativas de generación de ganancias. Y ante unos momentos muy difíciles que estábamos enfrentados, la actitud que tuvo todo el equipo fue de, bueno, con lo que sí necesitan los usuarios, ¿qué podemos hacer? Eh, y precisamente así nació Uber Flash, eh, que, que es la solución de envíos de Uber. Esta es una solución que además nació en Latinoamérica y hoy en día eh, la tienen miles de países, pues muchísimos países en el mundo. No hay miles de países, cientos de países. ¡Ja, <risa> era ciudades, era ciudades, eh, pero, pero que, que viene esa respuesta de, bueno, todos necesitamos quedarnos en casa, eh, movernos de punto A a punto B, y esto imagínate es mayo de 2020, eh, imposible, eh, ¿qué más pueden necesitar los, lo, los usuarios? Y es, bueno, pero uno sí, no sé, la mejor amiga cumpleaños años, eh, y uno pues está lejos, pero quiere mostrarle una forma de, de, de, de que sigue pensando en ella, le claro. voy a mandar unas galletas que dice... Eh, hoy para ella en mi casa. Y para eso precisamente es Uber Flash. Bueno Camila, y anteriormente había gente que tenía su propia versión de Uber Flash, ¿no? que pedía el servicio como si fuera a transportar personas y mandaba un paquete. Eso no estaba bien visto en su momento y demás. O sea, ¿cómo cambió de ahí a hoy? O sea, ya por ejemplo hay más seguridad, ya el conductor tiene claro qué hacer, ¿qué cambia? pues nosotros aprendemos muchísimo de ese tipo de usos cuando, cuando eso sucede uno dice bueno acá, acá hay una oportunidad lo que realmente cambia es, es la experiencia entonces hoy en, en, en lugar de tú simplemente pedir un carro como lo hacías antes eh, todo está diseñado alrededor de hacer el envío mejor para ti entonces eh, seleccionas la, la, la, la opción de envíos inmediatamente te preguntan tanto tus datos como, como los datos de la persona que recibe y eso significa que Ambos pueden hacer ese, ese tracking de, de, del recorrido, saber cuándo llega. Eh, están opciones también de, de diferentes alternativas de pago. Eh, y lo que dices tú, también claridad con, con, con el arrendador y con quien recoge el paquete para que pues sepa que va a recoger un paquete y no una persona. Que, que eso también, también es positivo. Pero igual siguen transportando personas, o ya no. Seguimos transportando personas. Eh, es, es cuestión de, de, de que escojas el, el producto que necesitas. Entonces, eh, en el lado de movilidad, para contarte un poco, eh, está la opción de, de Uber Pop, que lanzamos la, la semana pasada, que es en algunas zonas de la ciudad, pero es nuestra alternativa más económica. Eh, está el tradicional Uber Ya, eh, está Uber Comfort para quienes quieren un carro un poquito más grande, y está también ahora una alternativa que es súper interesante, que se llama Uber Planet, con la que puedes eh, compensar tu huella de carbono Entonces, esta es nuestra opción verde, con la que buscamos que pues, todos aquellos que quieren tener un impacto positivo en el medio ambiente también tengan ahí su elección. Buenísimo, pero cuéntanos un poco más sobre Pop y esta de, de Uber Planet. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo se compensa? O sea, ¿cómo, cómo es eso? Porque para la mayoría de usuarios, pues... Es una, una opción que es o más cara o más barata, pero no vemos el trasfondo. Entonces, súper chévere que nos cuentes. Pues mira, una de las ventajas es que el, el adicional que pagas es, es muy pequeño. Eh, suele ser 100, 200, 300 pesos sobre, sobre el viaje promedio. Eh, nosotros tenemos una eh, alianza con una ONG de temas ambientales que se llama Anaconda Carbon. Y ellos eh, tienen unos proyectos por medio de los cuales se, se compensa la huella de carbono entonces sabemos que pues, cuando tú te subes a un carro y vas de un punto al otro, hay unas emisiones que se generan. Esto lo que ayuda es que haya eh, esa compensación y, y pues Anaconda nos ayuda también a, a todo el monitoreo y, y lo que es mediciones. Y mes a mes, que es muy interesante también, si, si eres usuario de Planet, recibes un, un resumen de, de, del número de kilómetros compensados, de cómo fue... Tu, tu experiencia con el producto y uno puede ver, ah, bueno, sí, sí hay algunas cosas que, que yo también estoy haciendo por, por cuidar el planeta. Y esta opción está tanto en Comfort Planet como en Planet, que, que es el Uber ya, de, es el equivalente. Súper chévere. Bueno, y entonces es la misma app, ¿cierto? Yo entro, abro la app y miro, por ejemplo, qué tipo de producto voy a usar, ¿cierto? Si es Flash, aquí veo que tenemos inclusive es tamaños de vehículos. Cuéntanos un poco más sobre eso. Entonces, creo que una cosa muy importante que muestras tú en esa imagen es ese primer pantallazo que ves ahora al abrir Uber. Entonces, ahí abajo de esa barra azul, para cuando todos abran su celular, hay tres botones. Uno con, con un carro, que es la opción de movilidad. Otro que es una cajita, que es envíos. Eh, y una tercera que dice super, que es supermercados. Uh -huh. Entonces, la de envíos es la que les vengo contando con Uber Flash. Super eh, les conecta precisamente con, eh, Uber, con, eh, con Corner Shop, eh, que es nuestro nuevo aliado para todos estos temas de, de supermercados y de tiendas de conveniencia. Eh, y, el, y el tercero pues, te lleva a todas las alternativas de movilidad, que creo que, que son las que la gente más conoce. Dentro de cada uno de esos hay, hay un portafolio. Eh, para hablar un poco de Flash, que es el que, que, el que me preguntabas, está el tema de, de, de tamaños. Eh, está Flash Bikes para lo más pequeño, Flash que, que te llega un carro eh, y, y Flash XL que te llega una van. Entonces, eh, si, si vas a enviar, no sé, se me quedó el cargador en la casa y me, de, del computador y sí. necesito que me lo manden. ¿Pasa mucho? Cabe, mucho, mucho, eso es un gran uso. Cabe en una moto, no tengo que pedir un carro para eso. Eh, pero si de pronto eh, uno está enviando una torta un poco más delicada, que quiere uno que tenga más espacio, lo mandan en un carro. Si está mandando cuatro cajas de flores, de pronto pide la van eh, en la opción de XL. Eh, y, y en esto conecto precisamente en algo que, que hemos estado haciendo eh, énfasis el último mes porque creemos que es donde mayor impacto hay y es como Flash se está convirtiendo en una alternativa para los emprendedores. Entonces, muchísima gente en la pandemia eh, tuvo, que, tuvo que pensar en domicilios, tuvo que pensar que esos clientes... Imagínate no iban a llegar a la puerta de su negocio como lo hacían antes, como hacían ellos para llegar a sus clientes. Eh, muchos otros pues tampoco estaban listos para contratar a una persona a tiempo completo eh, que, que les hiciera todo el tema de, de mensajería. Y ahí es donde Uber es una gran solución porque tienes tú envíos al toque de un botón eh, y tienes una cantidad también de alternativas que tiene el producto que, que te ayudan a, a adaptarte a las necesidades de tu negocio. Lo que hicimos en el último mes fue, por un lado, buscar unas historias muy interesantes de emprendedores usando Flash eh, y también buscar alternativas para apoyarlos. Entonces, un poco para, para contarte un caso de uso, eh, una, una pastelería que se llama Charlotte Pastelería. Eh, ellos uh -huh. son el usuario número uno de Flash en Colombia en este momento eh, y nos contaban precisamente eso. Eh, empezó pandemia, no tenían soluciones de domicilios, dijeron, pusieron a alguien detrás de un celular atendiendo línea de WhatsApp y ahora necesitaban llegar a, a, cada, pues, a, a cada uno. ¿Qué les gustó de Uber Flash? Eh, por ejemplo, el, el que se pudiera tener múltiples paradas. Múltiples paradas significa que, pues, organizas un poco tu ruta de entregas y, y pues, puedes, puedes entregar, los, no sé, los 10 postres que tenías pendientes. OK, eh, pero una pregunta y ¿Cómo funciona? Porque anteriormente cuando se hacían múltiples paradas, se cobraba por cada parada. En este caso, ¿uno cómo optimiza, por así decirlo, el viaje? Pues mira, eh, no, no se cobra necesariamente por cada parada en movilidad tampoco. Te lo cobra es por, por tiempo y distancia y en uh -huh. movilidad hay un, un límite a tres paradas. En Flash, pues se hizo también todo un diseño del producto para que el precio sea competitivo y le funcione a alguien que, que esté haciendo envíos. Eh, pero, pero definitivamente te sale mejor a que si hicieras tres envíos eh, y creo okay. que si uno lo piensa inclusive en, en impacto en el negocio, en impacto en la ciudad mucho mejor, mucho mejor juntarlos ¿no? Eh, claro, claro una eficiencia. en la medida en que agrupas reduces la, la huella de carbono y optimizas obviamente el tiempo de quien está manejando Total. pero una pregunta grande que nos hacían uh, antes del live es Básicamente, ¿cómo compite Uber versus las otras plataformas? ¿Un mensajeros urbanos? ¿Un Rappi? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese valor agregado que tiene Uber Flash? Pues mira, lo, lo, lo primero es nuestra tecnología. Eh, la interfaz de la plataforma de Uber es muy buena. Eh, y tenemos un equipo grande en varios países del mundo trabajándole a eso. Eh, y es un proceso de, de, de, mejoración, de, de mejora constante. Eh, Debo decir que al principio lo lanzamos rápido y tú prácticamente Ajá. tenías una experiencia idéntica a la que tienes en movilidad. Un par okay. de meses después ya empezamos a, a agregar facilidades como el tema de, de, de multipreparada o que eh, la ruta la pudiera, pudiera seguir no solamente quien envía, sino también quien recibe. Ahora también hay una pregunta que te hacen al principio y es precisamente, ¿usted está enviando o usted está recibiendo? porque la dinámica es un poco diferente y a veces uno es quien está recibiendo y simplemente la información le llega a quien está llegando, eso también, también funciona. Eh, y, y también hemos ido mejorando en el tema de, de, de tamaño, eh, pues la opción moto, carro, XL. Okay. Y eso viene también con un impacto en precio, ¿no? No vale lo mismo la moto que el XL. Eh, claro, me imagino. Pero, pero si uno habla también de, de hay, hay muchas personas que, que, que confían en Uber, y eligen el uber y eligen uber porque pues han venido utilizando nuestro producto hace siete años eh, tienen ahí su información de pago saben el tipo de eh, arrendadores que se conectan a nuestra plataforma eh, les gusta interactuar con la aplicación prácticamente nuestro valor agregado acá es que esto es es calidad uber y es con el tipo de inversión que hace uber eh, y muchos de nuestros usuarios es eso, es usuarios que dicen, listo, yo ahora estoy yendo menos de rumba o estoy moviéndome menos en un carro, pero necesito este otro tipo de soluciones. Claro. Bueno, y cuando hablas del tamaño, aquí hay algo súper interesante porque para algunos usuarios es difícil dimensionar. Hay cosas que son como delgadas, pero claramente por temas de movilidad no caben en una moto, ¿sí? Eh, muchos de los competidores dicen, si cabe una maleta, es este tipo de, de, de envío. Si, si es, eh, por ejemplo, para un baúl, es este tipo de envío. ¿Cómo lo toman ustedes? No es fácil. Eh, uh -huh. Hay unas dimensiones que compartimos, pero mucho depende también de, de, de, de ese criterio del, del usuario. Entonces, uno un usuario tiene que ser consciente de, ¿realmente cabe en una moto? Necesito un carro. Eh, y eso es algo en lo, que, en lo que también estamos tratando de mejorar. A veces sí recibimos esas quejas del lado del arrendador, como pues, me está haciendo mover una cosa que definitivamente no cabe en mi vehículo. Eh, pero ahí pues eh, ahí está la educación, ¿no? Entonces eh, también tratamos de, de enviar mensajes de, de lado y lado, también mensajes a los arrendadores, mensajes a los usuarios de, de cómo usar el producto mejor. Eh, pero casos locos hay, como te podrás imaginar. Claro, claro, buenísimo. Y para los que están viendo el live, Pueden escanear el código QR que se ve ahí y pues va, los primeros tres van a tener acceso precisamente para que prueben Uber Flash y, y nos cuenten cómo les va con el servicio. Eh, Camila, una pregunta, ¿cuál es el porcentaje de viajes que se hacen en Uber Flash versus el transporte de personas que ustedes hacen? Uy, ese dato no te lo tengo. Pero lo que, lo que sí eh, miramos hace unos días es qué porcentaje creíamos que estaban haciéndolo eh, pequeñas y medianas empresas. Okay. Y vimos que es un 25%. Entonces, es, es un número importante, pero es un número que, que, que queremos crecer. Porque lo que hemos oído de los emprendedores es que funciona muy bien. Entonces, queremos es, eh, ir creciendo y adaptando nuestro producto. No para cualquiera que quiera hacer un envío. Sino, sino para los emprendedores eh, y entender pues qué les funciona a nivel de precio, a nivel de herramientas, a nivel de otra información que les sería útil, eh, entender cómo, cómo podemos mejorar en función de, de las necesidades de ellos. Bueno, y última pregunta que nos hacía precisamente un par de emprendedores es, antes ustedes tenían unos puntos, eh, por así decirlo, de atención, cuando se fueron de Colombia, se fueron los puntos. ¿Eso se volvió a abrir? ¿Cómo, ¿Cómo es la atención ahora o todo es digital? Pues la verdad, hemos abierto y cerrado varias veces. Eh, uh -huh. Y esto tiene más que ver con, con la pandemia que con cualquier otra cosa. Eso significa digitalizar muchos de nuestros canales de atención. Eh, ya muchos se venían manejando de, de forma digital, pero... Pues la verdad, muchas personas en Colombia todavía les gusta hablar con alguien directamente, que les verle actúen, la cara, verle la cara, eh, sabemos que eso es muy importante, pero, pero es, es, es eso, nuestros centros de atención se abren eh, dependiendo de, pues, de ciertas métricas claves de COVID, eh, si, la, si la tasa de ocupación de, de, de UCI está muy alta, eh, se cierran y demás, son, son métricas que nos han ayudado a diseñar expertos a nivel global, eh, entonces, en este momento están cerradas, pero, pero yo creo que vamos mejorando y pronto, pronto abrirán de nuevo, siguen existiendo, eh, sabemos que es importante y es un canal que, que, que vamos a continuar, pero pues necesitamos un poco de, de paciencia mientras pasamos esta coyuntura tan loca. Bueno, y última pregunta a nivel de bioseguridad. ¿Qué cosas se deben tener en cuenta, por ejemplo, para hacer los envíos? Porque me, me imagino que hay temas mínimos, ¿no? Que esté bien empacado, en el momento de recibir, no sé, dejarlo un rato o limpiarse las manos, cosas así. Cuéntanos, ¿qué, qué protocolos tiene la plataforma para este tipo de cosas? Pues lo primero es el, es el tapabocas. Eh, así la persona no vaya a, a, a subirse al vehículo. Creo que hay un nivel de interacción con el arrendador. Eh, sí es muy importante que todos eh, sigamos usando tapabocas porque nos han dicho los expertos que es una de las principales formas de cuidarnos. Eh, a nivel de, de, del producto, eh, nuestra recomendación es que sea el usuario quien, quien meta el paquete al, al vehículo para, para bajar un poco el, el, el nivel de contacto. No todo el mundo lo hace, pero es nuestra recomendación. Okay. Eh, a nivel de empaque sí, sí depende un poco de, de cada persona y eso varía tanto dependiendo de qué, de qué es el objeto. Eh, entonces, pues, eso, eso cambia. Eh, también eh, a lo largo del año compartimos diferentes como, como kits de cuidado con, con los arrendadores o tenían lugares donde los podían eh, comprar a un precio especial. Esto es lo tradicional, ¿no? El, el gel, el alcohol, todo eso uh -huh. que, que ya conocemos. Pero debo decir que eh, de muchas formas... Flash te ayuda a reducir contacto. Eh, pues no estás, no estás yendo físicamente tú al sitio o no estás yendo a visitar a esa persona a la que le quieres llevar un regalo. Eh, de muchas formas también podemos ver Flash como una forma de, de, de, de mostrarnos ese cariño o de continuar nuestros negocios eh, manteniendo esa, esa distancia y ese, y ese contacto menor. Y pensando también un poco más en, en, en lo que viene. Eh, Estamos, en, pues, estamos cerca a, a la fecha de, de una apertura mayor a nivel de, de, de Bogotá y de otras de las ciudades principales. Eh, mover la economía también es importante y, y ahí es donde nosotros queremos precisamente eh, ser un apoyo para los emprendedores. Sabemos que los emprendedores mueven Colombia y queremos con Flash ayudar a, a que se muevan mejor. Entonces, eh, yo creo que ahí está, ahí está donde tenemos que estar enfocados nosotros en esta nueva etapa. Total. ¿Y hay límites en, en lo que puedo enviar? No sé, ¿puedo enviar, por ejemplo, una mascota? ¿Cosas vivas? ¿Qué, ¿Qué es lo más raro que les ha pasado? Lo más raro. Tengo tengo que averiguar eso, ¿sabes? Hace poco hicimos, eh, hicimos la lista de lo más raro que se ha quedado en un Uber. Eh, uh -huh. Esas cosas sí, sí las tengo más presentes, pero tenemos que mirar en Flash eh, Solo sabemos que se envía si llega a haber un inconveniente, ¿no? Yo, yo pues, no, no los arrendadores, los arrendadores no me están reportando constantemente que, eh, pues, qué cosa rara les llegó, eh, a no ser de que tengan un inconveniente. Si hay, eh, si hay unas cosas que, que no se pueden enviar eh, y, y tienes una lista completa en el momento en que abres la aplicación, eh, es sentido común, pero sobre todo es lo que, pues, lo que es legal: eh, no armas, no drogas eh, y demás. Más. ¿Mascotas o seres vivos se puede enviar? Por ejemplo, ¿le mando mi perrito a, al cuidador? Uy, Pues sabes que tengo que volver a revisar la lista a ver si lo decimos explícitamente, pero, pero pasa parecido que, que con un niño. Eh, no, no, es, no es lo recomendable. Eh, sabemos que a veces sucede y, y creemos que pues, es responsabilidad del dueño, pero yo, pues, yo no me sentiría tranquila mandando a mi perrito solo. De acuerdo, de acuerdo. Pero eh, es, son cosas que ocurren, entonces pues valía la pena saber, por ejemplo, la posición de la compañía, ¿no? Camila, muchísimas gracias. Nos aclaraste bastante cómo funciona y pues esperamos que muchos emprendedores eh, lo usen, prueben y efectivamente pues se vuelvan ya amigos de, de Flash. Ay, muchas gracias Felipe por, por el espacio, qué bueno estar acá. Eh, espero que, que nos invites de regreso pronto. Claro que sí. Cuando tengan otra novedad como esta, aquí estaremos. Mil gracias. Cuídate. Que estés muy bien. Chao. Lo mismo. Chao.